Bueno, dicho esto, vamos a ver qué tenemos aquí arriba. Nuestro primer mmm, menú, aquí de nuestro menú principal, es File. A la izquierda, entonces el primero que tenemos es, el encado es New Project. Con este creamos un nuevo proyecto. Open Project, bueno, si hemos grabado algún proyecto, lo podemos abrir desde aquí. Salvar el proyecto. Esto es para salvarlo con otro nombre project templates bueno este es interesante si nosotros hemos hecho un proyecto donde hemos configurado hemos puesto colores hemos puesto iconos hemos hecho nuestros envíos varios efectos en fin como lo hayamos configurado si nos ha gustado como ha quedado podemos seleccionarlo y, y grabarlo aquí salvamos nuestro proyecto y ya de aquí nos, nos empiezan a salir todos los proyectos que hemos grabado el template para rehusarlo con, con otro, otra canción, otro tema. Eh, Recientes proyectos. Aquí se nos abrirá un abanico de todos los proyectos que hemos terminado o que estamos trabajando. Donde el más reciente son los que están en la primera fila. Yo creo que por default viene ya con, con esta cantidad de, de opciones. Creo que se puede modificar para que, que aparezcan, por ejemplo, solamente los 10 primeros, los 20 primeros. Eh, new Project Tab, bueno, este ya lo, lo hemos visto, que es crear un proyecto eh, paralelo al que ya estamos trabajando. Si nosotros damos clic ahí, vemos que se nos abre un nuevo tab. Podemos crear varios proyectos de esa manera y si... Hay algunos ítems que, por ejemplo, en otro proyecto nos, nos interesaban tomarlo como ideas que de pronto no incluimos en esa canción. Los podemos copiar de un proyecto a otro. Eso es algo que nos ayuda de pronto a no perder tiempo y a, a rescatar algunos pedazos que nos puedan servir. Podemos crear cuantos, a, cuanto aguante nuestra memoria, nuestra RAM. Abrir los que querramos. Bueno, aquí tenemos eh, Close Project. Bueno, aquí lo cerramos. Si sí, tenemos varios tabs, vamos cerrando uno por uno. En eh, cerrar todos los proyectos. En eh, salvar todos los proyectos. Se nos abre una ventanita y vamos grabando uno por uno. Este viene, ese SWS, Project Management. Eh, viene con nuestras extensiones que hemos descargamos en nuestro, nuestro previo... Mm, tutorial o pertecita de vídeo donde se decía que podíamos descargar estas extensiones, entonces vienen incluidas estas, que son ulteriores comandos que se pueden, que se refieren a lo que sería salvar, adaptar proyectos, borrar, bueno en fin. Project Settings, bueno quiero, eh, este lo voy a ampliar un poquito más adelante, vendrían a ser como tenemos setado y ajustado nuestro proyecto lo veremos más adelante render bueno esto es para volcar el audio nuestro proyecto final o un pedacito pequeño depende de lo que queramos hacer para para dejarlo como un, para obtener un archivo final audio entonces aquí podemos seleccionar en qué tipo de formato lo vamos lo vamos a, a registrar bueno esto lo veremos más adelante Donde dedicaremos a render su espacio. Show render queue. bueno, este es algo particular. Veamos aquí, si nosotros vamos aquí a render, aquí tenemos esta opción. Adapt to render queue. Lo que tengo entendido es que lo que nos hace este adaptar, por ejemplo, render que es que en ese momento tenemos prisa y de pronto no queremos renderizar. Entonces lo adaptamos ahí. Y. Bueno, en este caso no lo voy a hacer. Se nos agrega a una lista. Este show render bien nos aparecen aquí los distintos distintos proyectos que hemos postergado para para renderizar. Entonces aquí los podemos seleccionar y podemos y, uh, renderizarlos uno por uno o todos a la vez. O sea, va terminando uno y después empieza el otro. Eh, save Live Output to Disk bound Bueno, este eh, este es interesante. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo eh, un proyecto y lo queremos compartir con alguien eh, y de pronto queremos agregar un audio ulterior para una explicación sobre qué hicimos, este... Eh, nos, puede, nos puede grabar un audio o por ejemplo si estoy haciendo un tutorial y no puedo coger la salida de audio del, del programa eh, puedo grabar eh, enteramente independientemente si hago pausa o stop entonces si yo por ejemplo le doy aquí start aquí me está grabando si le doy start, esto me empieza a grabar la voz que tengo en estos momentos y también los sonidos que, que estoy produciendo el que está produciendo el, está produciendo Reaper. Entonces puedo hablar, reproducir y, e ir explicando y, y me lo va me lo grabando normalmente. Una vez que ya he terminado, tengo que tener cuidado porque este sigue grabando hasta que, hasta que nosotros no le, le digamos ya pare. Entonces aquí le hicimos otra vez y aquí nos aparece un recuadrito donde dice ya que lo exportó. bueno es interesante este, esta opción bueno, Consolidate es por track este nos sirve para una vez que ya hemos terminado nuestro proyecto y tenemos espacios mmm, dentro del track que no hemos utilizado entonces es un modo para eh, grabar todos los tracks y empiecen desde un punto en específico y así nosotros podemos exportar cada uno de estos de estos files empezando desde un punto entonces por ejemplo digamos si ven aquí este espacio que hay desde aquí a aquí entonces mmm, si le hago ese consolidate bueno yo después le digo desde donde de, desde tiene que hacerse me grabaría me daría también un file audio desde aquí hasta aquí aunque no se escuche nada pero es importante a la hora mmm, de importarlos dentro de otro proyecto donde, que, por ejemplo, una persona está utilizando Cubase o cualquier otra plataforma, eh, puedan eh, eh, empezar desde el, mismo, desde el mismo punto. Entonces es importante para, para eso, más que todo, exportar y, y tener todos nuestros archivos que empiecen desde un punto, asisten en silencio, pero que empiecen todos desde el mismo punto para que todo cuadre. Eh, exportar eh, Project MIDI, bueno aquí este es importante a la hora de si estamos trabajando por ejemplo música orquestral o también cualquier otro tipo de música exportar nuestro proyecto a MIDI y así poderlo abrir digamos dentro de un programa específico de notación musical y arreglarlos de acuerdo eh, a cómo tengamos que ejecutarlo o lo tengan que ejecutar las personas o también puede servir, nos creamos una carpeta de especial donde diga Mid, ideas MIDI y vamos grabando todas nuestras ideas MIDI que de pronto no cuadren, o sea, si estamos trabajando y hay alguna idea que es, parece interesante pero no la estoy utilizando en ese proyecto, grabo ese MIDI en una carpetica y más adelante me los puedo volver a escuchar en un momento que... Sucede a veces que no tenemos esa inspiración. Vamos y recogemos estas ideas y ya. Ah, esta me parece interesante y listo. Bueno, es un modo que se puede también utilizar. Eh, clean Occurrent eh, Project Directory. Bueno, este hay que tener mucho ojo porque bueno, este nos sirve para limpiar. Por ejemplo, yo tengo ahorita estos, estos ítems, estos objetos y de alguna manera algunos los he modificado, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos loop y le hice un es, como una especie de, de stem, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí eh, me, me hizo glue, me, me lo pegó y me lo compactó. Bueno, después yo le hice para atrás, control Z, y al final me quedé fue con estos ítems, ¿sí? De alguna manera eh, han sido modificados. Entonces me presenta aquí todos los ítems que no estoy utilizando en el actual proyecto. Bueno, por ejemplo aquí tenemos en el primer file que es un punto WAP que es 03 bajo ejemplo stemglue que no lo estoy utilizando. Y abajo tengo otro que es, es parecido el nombre pero está con extensión Wap.repix. Este repix le sirve a Reaper para dibujar eh, la forma de onda más rápidamente y así plantearla visivamente para nosotros. Sí, entonces tenemos estos dos tipos de, de files, así como podríamos tener también imágenes. Hay que tener mucho en cuenta que si nosotros borramos estos ítems y los, los estamos usando en otro proyecto, por eso es bueno, muy bueno, en cada vez que grabemos nuestro proyecto, Mm, tenerlos por aparte, separados, y mm, dejar, no, dejar una cartela para todos los proyectos, eso es para confundirse. Más adelante veremos cómo poder organizar mejor nuestros proyectos para que todos los, los audios que grabemos vayan allá a nuestra carpeta y no estén dispersos entre varios proyectos y así no crear confusiones. Y así poder limpiar nuestro proyecto y dejarlo lo más liviano posible. Eh, batch file item Convert. bueno este es un convertidor prácticamente aquí nosotros podemos eh, si vienen venimos de queremos hacer un mastering de una plataforma de, de mac y por ejemplo en ese nos vienen nos vienen con if nosotros aquí los podemos convertir a wap a 32 speeds entonces lo seleccionamos seleccionamos todos los ítems que, que digamos sean unos 10 lo seleccionamos todos, los metimos en 3 y aquí les decimos dónde a qué tipo de, de archivo lo vamos a grabar. Así que tenemos a disposición este convertidor. Y bueno, este es para cerrar.